Los insectos pueden encontrarse en tacos, con salsa, fritos a la mantequilla, rellenos, caramelizados, en caldos y hasta platillos gourmet. En entrevista con Otimex, la investigadora Julieta Ramos, dedicada al estudio de insectos comestibles, aseguró que por lo delicado de sus sabores, los insectos se han convertido en un deleite gastronómico, sobre todo para los turistas. Es por ello que ante el incremento de la demanda en el consumo de este tipo de alimentos, considerados exóticos, se hace necesario impulsar el cultivo de los mismos para evitar un impacto negativo en las diferentes especies. Los insectos no solo forman parte de una tradición prehispánica o un deleite para los paladares más exigentes, sino que son una importante fuente nutricional. Son muy ricos en proteínas, muy muy ricos y es proteína animal, que es la más completa de todas, y cuyos, cuyo contenido está formado principalmente de aminoácidos esenciales. Es decir, los que la gente necesita en su alimentación y los necesita consumir diariamente, no los puede formar en el metabolismo. Luego tienen grasas poliinsaturadas, o sea, las que no hacen daño. Entonces no como las reses que tienen pura grasa saturada, los puercos, que es lo que nos da todo el colesterol. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy vamos a hacer algo peculiar. Como todos saben, México tiene una gastronomía exquisita y muy peculiar en muchos aspectos. Así que el día de hoy, en compañía de nuestro amigo el señor Lenteja, vamos a ir al mercado de San Juan a probar unas delicias exóticas. Pues ya estamos aquí, estamos en un local que está dentro del mercado obviamente y hay cosas muy extrañas, muy muy extrañas. Miren, les voy a leer algo de lo que hay, alacranes, escorpiones, chilicuiles. Eh, perdón, acosiles, chapulines, incluso también pueden encontrar si, quieren, si prefieren carnes, eh, carne de búfalo, de jabalí, de venado, cocodrilo, hay de un montón de cosas que ustedes pueden encontrar. Acabo de aprender que este es copopache. Estos son como alacranes pequeños. Ahí hay un pequeño escorpión, chapulines Esas que no sé si son hormigas Hola, bien ¿cómo están? Hoy estoy con Pepe y Teo Y estamos aquí en el Mercado San Juan Y vamos a buscar cosas, comida rara A ver, no ni agarrar ¿Qué? ¿Por qué hacen eso? Sin miedo, sin pensarla Ahí está, ahí está salud Salud Oh, wow. mm. es un chocolatito mm. <risa> una paletita, unos gusanitos esos que son chiniquí escamoles, amadillo. esta es ¿Chicatana? salsa de hormiga chicatana que son las hormiguitas panzonas que salen a chocolate esta es de chapulines molidos Ajá, y qué esta qué es son. jala jalapeño nada más